Hola a todos, bienvenidos nuevamente, hoy día viernes con un super tema, tenemos una super invitada, ella se llama Mara y Flores, mil disculpas por la conexión, a veces los errores técnicos pues suceden, así que gracias por su comprensión y apoyo a estos videos. Como les estaba diciendo, alguna vez usted se ha preguntado este, eh, cómo retomar un negocio, alguna vez usted ha pensado en abandonar su negocio o alguna vez se ha frustrado por perder el título y no se de cómo recuperarlo pues la invitada de hoy día de eso nos va a hablar este como les digo eh, estamos esperando que se conecte y pues a ver a ver qué sale verdad desde nueva carolina tenemos esta chica que es un gran ejemplo para eh, para todas las hispanas hola milagros hola todas este como les digo estamos esperando que que se conecte y por alguna razón eh, ya habíamos ensayado la conexión y salió bien pero como ustedes saben los los errores técnicos, los problemas técnicos siempre suceden. Así que ojalá que ella se pueda incorporar a esta eh, presentación. Este, como les digo, este, el tema de ahora es este, bastante bonito porque se trata de cómo ir este, las diferentes fases del desarrollo de un negocio. Así que vamos a ver este, de, de parte de Madaí su punto de vista. Espero que tengan ustedes muchas preguntas para con ella. Vamos a ver. Okay. Hola, buenas tardes, Maray, bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenida, estamos listos aquí esperándola para que nos cuente todo acerca de su historia, Maray. Uh, no sé si están escuchando. Sí, yo le escucho a usted. Hola, buenas tardes a todas. Este, parece que está un poco como que me voy a... repitiendo la voz y se me está regresando lo mismo que digo anteriormente. No sé si estos. Este, yo la escucho bien. Eh, nosotros la escuchamos bien. Eh, posiblemente sea el. La, el sonido de, del teléfono? Probablemente. Bueno, buenas tardes a todas, chicas. Uh, como Milagros dijo, mi nombre es Madaí Campos. Y estoy aquí esta tarde con ustedes uh, para uh, contarles acerca eh, de cómo retomar tu negocio porque uh, eso fue lo que lo que yo uh... nosotros la escuchamos bien Maraí continúe Ok, es que se me, vuelvo a, se me vuelve a repetir lo que estoy hablando, pero bueno, espero que no me distraiga esto porque vuelvo a escuchar lo mismo que yo digo, no sé, algún problema con mi teléfono. Pero bueno, chicas, a todas ustedes uh, quiero contarles un poquito de mi historia, entonces, um... <risa> sí, yo creo que... Oh. Bueno, continúo porque me regresa la voz, sorry, perdón, discúlpeme, me, distra me distraigo un poco. Bueno, miren, chicas, en el 2002 yo empecé este hermoso negocio, como muchas de ustedes, eh, primero queriendo probar los productos, eh, amante de, de los productos de Avon. Entonces, um, eso, fue, eso fue la, la primera vez eh, inicié este negocio como solamente buscando poder. Uh... si sí se escucha bien, Mara, y usted continúe, que le escuchamos bien. Ok, ok, sorry. Bueno, vamos más porque me está distrayendo bastante esto. Um, entonces... Si quieres te lo quitas, si quieres te lo quitas para que no escuches. Ah, perfecto. Ok, bueno, entonces, um, como les...? Como les contaba, en el 2002 in, in, in, inicié este hermoso negocio de las ventas solamente buscando productos para consumir, pero eh, ustedes saben que en ese tiempo recibíamos un paquete bien... Uh, gruesote, con muchísima información. Entonces, uh, curiosamente me puse a leer y me encantaron algunas de las historias que ahí uh, vi, como es la historia de Silvia Tamayo y la historia, uh, eh, no recuerdo, de alguien más que me atrajeron mucho sobre liderazgo. Entonces, había un bono que yo dije, bueno... Eh, creo que esto yo lo puedo hacer fácilmente, reclutar cinco personas y ganarme, aparte de comprar mis productos um, eh, con un descuento, creo que puedo ganarme este bono que ahorita me está haciendo falta. Entonces, inicié, empecé a hablarle a mis amistades acerca de lo mismo que yo había hecho, iniciar el negocio de Abón, hacer las ventas. Y les di por el lado de que, uh, como yo quería obtener productos con descuento, tal vez ellas, esas personas, también pod podían adquirir uh, los productos con descuento. Y se me dio tan fácilmente que me encantó, <ríe> que me encantó y vi que yo continúo con esto, porque aparte de los 250 dólares, pues seguía uh, obteniendo ganancias con el plan eh, que en ese tiempo la compañía tenía. Eh, bueno, continué. Eh, para esto, mi en la señora Rwanda voz uh, tuvo mucho que ver, la verdad, en, en que yo avanzara dentro de la compañía. Eh, fue un poco, bueno, no un poco, a lo mejor para muchas de ustedes va a ser mucho, muy difícil, porque yo recién acababa de llegar de mi país. Yo soy de México y uh, tenía un niño en ese tiempo de ocho años pero no, no, ah, sin hablar el idioma, sin conocer el país. Eh, eh, fue toda una odisea, mi inicio con Abón, porque mi offline, la señora Ruanda Vos, ah, ella solamente hablaba inglés, yo solamente hablaba español, pero eh, algo bien curioso y bien chistoso, porque de diez palabras que ella hablaba, yo le entendía dos, y más o menos decía yo... Mm, eh, tenía idea de lo que estaba hablando entonces la primer meta fue a enseñarme a hablar inglés ir a tomar clases pero obviamente siempre ella me dijo a uh, que no dejara de ir a las reuniones que aunque yo no entendiera a uh, lo todo lo que se trataba la reunión que yo iba a ir agarrando tres, cuatro cositas y eso me iba a ayudar mucho y la verdad que ella tenía bastante razón no dejé de asistir a ninguna de las reuniones, aunque les cuento que había veces que solamente entendía tres palabras de toda la reunión, uh, pero me gustaba porque yo ganaba premios. En ese tiempo estaba reclutando, entonces me encantaba que me, que me pasaran al frente y me reconocieran. ¿sí? Entonces esa fue una de las cosas que me encantó, eh, el que te reconozcan, el que reconozcan tu esfuerzo. Pues bueno, en ese tiempo, en el del 2002 al 2008, eh, trabajando duro y aprendiendo del negocio día con día, eh, pude lograr el último nivel de la compañía. En ese tiempo eran solamente cuatro niveles, que era líder ejecutiva superior de grupo y pues en ese tiempo alcancé a llegar hasta ese nivel. Eh, como toda persona que viene, uh, inmigrante que viene de su país, viene con un sueño de volver a su país, entonces uh, ese era mi sueño. Dentro de, de esos uh, primeros seis años que, que estuve yo con la compañía, eh, tuve a uh, otros dos tesoritos que ahorita son uh, mi mano derecha, mi mano izquierda, mi luna y mi estrella, les digo, uh, entonces, cuando yo salí embarazada de, la, de mi segundo hijo, que es una niña, Rosimar, eh, yo dije: Se me derrumba el negocio de abón <ríe> por el embarazo. Dije yo: Ya no lo voy a poder hacer. Y no, eh, afortunadamente no pasó eso, porque ah, cuando yo. Eh, estuve con el embarazo no dejé de trabajar o sea me permitió seguir trabajando eh, regresando un poquito eh, a los seis meses que yo inicié el negocio yo decidí dejar mi trabajo porque vi que el negocio de me estaba dando casi la misma cantidad que ganaba en mi trabajo y renuncié um, a mi trabajo y dediqué el 100% a Avon y me funcionó me funcionó a los ocho meses llegué al tercer nivel dentro de la compañía y como al año y medio llegué al, al último nivel dentro de la compañía. Entonces uh, me embaracé, no pasó nada, no perdí mi negocio, seguí trabajándolo, <risa> gracias a Dios, y mi negocio siguió creciendo. Pero a los diez meses que nació Rosimar, pum, llega otro embarazo. <risa> Así que dije, esta vez no me va a salvar nada, seguramente pierdo el negocio, ahora sí, porque ¿quién va a poder trabajar con dos, con una niña de un año y meses y traer otro bebé a, a tu mundo y con un negocio? Dije, ahora sí se me derrumba. Pero no fue así tampoco, eh, al contrario, déjenme decirles que en ese tiempo eh, Abón me permitió crear a mis dos hijas eh, no desatenderlas y Abón me siguió pagando en esos dos meses que dejé de trabajar antes de que Cristina, mi, mi tercera hija, naciera y me siguió pagando después de que mi hija nació otros dos, tres meses que guardé de reposo. Eh, desde entonces dije, Abón es la compañía que yo necesito en mi vida para poder criar a estos tres niños sin tener que desatenderlos. Y sí. así fue. No te escuchamos, Madei. Ponte los audífonos. Yo creo que moviste el moviste el quítate los eh, el micrófono. No escuchamos. Uh, desconecta el, los audífonos del teléfono. Creo que se cortó un poco. Ok, entonces, um, como todo, como toda persona, le digo, inmigrante tiene sueños y yo traía muchos sueños para hacer en mi país. Y uno de esos grandes sueños uh, fue mi casa. Gracias a Dios y a Bon. Pude lograr ese gran sueño de construir esa casa que yo quería en mi país. Uh, pero no nada más esa casa, también tuve la dicha y la oportunidad en esos seis años de poder construir uh, ocho apartamentos para rentar, que era algo que yo quería para vivir al regresarme. Eh, la otra era que regresarme con mi hijo porque nació en México, entonces darle la oportunidad de que él... Uh, estudiar a la universidad en México pues estando en el último nivel de mi carrera y la verdad con una con un grupo excelente de 500 representantes en ese tiempo tuve que abandonar el negocio de Avon y regresarme a mi país con mi familia y es para que estudiara a mi hijo la universidad entonces uh, nos regresamos como ustedes saben perdí todo eh, esa línea que yo tenía de 500 representantes, eh, me fui desde el 2008 hasta el 2014 por uh, azares de la vida, volví otra vez a Estados Unidos, eh, pero esta vez solamente regresé con mis dos hijas y como mamá, uh, mamá soltera y pues tenía que trabajar eh, y sacar a estas dos niñas adelante eh, gracias a dios eh, mi offline la señora ruanda Vos, que ahora se vino a convertir en mi mamá adoptiva legalmente estoy adoptada por ella en el estado de North carolina así que es mi mamá okay. Okay. Um, ella siempre estuvo en contacto conmigo nunca dejó de, de uh, llamarme de mandarme mensajes eh, eso es una de las cosas yo creo que uh, muy, muy importantes. El que no tomemos este negocio ahora sí que como solamente dinero, sino que también el negocio puede ser uh, el, el lado sentimental, eh, las amistades, porque son las personas que más van a perdurar en tu negocio. Ella siempre estuvo en contacto conmigo, de hecho fue a México a visitarme una vez, y um, yo estaba lista para volver con mis dos niñas y regresamos otra vez a Estados Unidos eh, el primer día que yo llegué. Ella hablé con ella, eh, ella fue a traerme al aeropuerto, de hecho, y me preguntó qué era lo que quería hacer. Y sin duda alguna eh, le dije, estoy lista para volver al negocio. Y me dijo, ella, está segura? Le dije... Estoy completamente segura. Si la primera vez lo pude hacer sin uh, tener yo el idioma, sin conocer este país, sin manejar, sin saber okay. prender una computadora, porque no, no sabía ni con qué botón se prendía una computadora. Ella, con paciencia y amor, yo creo, uh, me ayudó hasta a aprender cómo usar una computadora eh, entonces fueron muchísimas cosas las que yo batallé en ese tiempo, en la primera vez y dije, esta vez yo tengo conocimiento de negocio, yo sé manejar, eh, sé el idioma por lo menos más de un 50%, entonces ah, nada me va a detener. Le dije a ella, estoy lista, inscríbeme y empiezo otra vez. Eh, dice, ya vas a empezar de cero, voy a empezar de cero, voy a empezar a reclutar otra vez. A la primer representante y volver a hacer este negocio otra vez desde cero. ¿Y, ¿Y cuál en el 2014? Sí. ¿Cuál fue cuál fue la estrategia que tomaste en la segunda vez que lo retomaste tu negocio? Ok. Eh, bueno, como todas ustedes saben, las cosas cambiaron enormemente en esos seis años que yo... Es, eh, fui a México, cuando yo regreso resulta que el periódico, eh, la, las um, anuncios en el periódico ya no funcionaban. Entonces eh, lo primero que hice fue contacto directo, salir a las calles y regalar folletos mano a mano y buscar clientes porque tenía que encontrar eh, clientes, eh, para empezar tenía que a ser representante primero para después ser a hacer liderazgo poder enseñarle a la gente que sí se podía continuar el negocio entonces eso fue lo primero que hice es a contactar la gente directamente repartir folletos en todos lados que me dejaran y de esa manera fui adquiriendo otra vez clientes y empezando a reclutar a mis primeras representantes para mi equipo okay. Y, este, ¿qué consejo le darías a las representantes que por A o B razón han perdido sus equipos eh, o que han perdido su título para que vuelvan a recuperarlo, Madei? Pues, mira, eh, para empezar, si ellas estuvieron una vez ya en Avon, eh, ellas ya saben que el negocio funciona, ¿sí? Tiene que haber alguna razón por la que ellas hayan dejado su negocio, pero tienen que saber ustedes que cuando vuelven, ustedes ya conocen del negocio. Entonces, guía no es lo mismo uh, cuando uh, hacemos el negocio por primera vez, porque vamos a tientas, a ciegas, y viendo si nos va a funcionar o no nos va a funcionar. Uh, las cosas ustedes saben que nos han cambiado bastante, pero... Creo que una de las cosas uh, más que debemos de, de tomar en cuenta es esa perseverancia que tenemos que tener uh, a que cambios, cosas que no te gusten, pero también va a haber cosas buenas que si uno persevera uh, vas a ver esas cosas buenas dentro del negocio. Entonces, um, si han perdido ese negocio y están pensando en volverlo a hacer, en verdad les digo que, que no va a ser eh, fácil, pero tampoco imposible, porque ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la base y todas las podemos hacer y retomar este negocio. Yo les cuento que no fue fácil la segunda vez, para nada. ¿Por qué? Porque el pensar, eh, estaba yo buscando mi cheque para mostrárselos, cuando yo me fui estaba ganando más de dos mil dólares a la quincena. Entonces, cuando yo inicio el negocio de Avon, mi primer cheque no me llegó porque no, no alcanzó los 10 dólares que necesitaba un cheque tener. Entonces, me, me pagaron al segundo cheque. Uh, cuando yo veo ese cheque eh, de 16 dólares, menos de 20 dólares, es duro, es duro, pero a la misma, a la misma vez te dices, este cheque que solamente tiene 16 dólares, este lo voy a hacer que tenga dos ceros más o un cero más. Entonces, dije, no me vas a tumbar, al contrario, tú me vas a servir de ejemplo porque el cheque no lo he uh, cobrado. De hecho, creo que uh, lo debo de tener aquí guardado. Y uh, dije, me vas a servir, oh, aquí está, no está cambiado, miren. Felicidades por ese cheque Este, Quien sabe de estos cheques Dije no lo voy a cambiar Este cheque me va a quedar de testimonio Para que vean que lo que se quiere Se logra con el esfuerzo Y la dedicación que tú le pongas a ese negocio Así que muchachas Todas las que hayan dejado el negocio eh, Ustedes ya lo vivieron Ya saben que sí se gana Que sí hay dinero eh, déjenme decirles que para mí fue bien difícil porque como madre soltera era solamente yo poder sacar a estas dos niñas adelante, tenían uh, 10 años y 9 años, ahorita tienen 5, uh, 15 y 13 años, eh, pero con orgullo les digo que llevo uh, más de tres años pagando esta casa donde estamos con los ingresos de abón Estoy pagando actualmente mi carro, pago aseguranza, pago biles y solamente vivo de mi negocio de Avon hasta ahorita. Sí. Entonces, todo lo que se puede, se logra. Ustedes no tienen eh, ni la menor idea del negocio a lo mejor que dejaron, pero si están pensando retomarlo, adelante. Yo voy a ser la primera en echarles porras porque de verdad que Avon es la mejor opción. Este, Maraí, si pudiéramos, con tus palabras, si pudiéramos comparar el plan de compensación del pasado con el plan de compensación del presente, ¿cuál sería tu opinión para una representante nueva? Ok, eh, creo que fue lo mejor el cambio del uh, plan de compensación, creo que fue lo mejor y no, no me dejan mentir porque... Si ustedes recuerdan, las uh, que están viendo, que iniciaron antes de este plan de compensación, solamente ganábamos de tres generaciones nada más y eh, realmente era mucho menos la compensación. Entonces, a mí este plan de compensación me encantó, los bonos también. Entonces, uh, vamos por ese plan y a trabajarlo. Y, y según tú, este Maday, ¿cuál es la herramienta más importante en este negocio? La herramienta más importante que utilizamos para nuestro negocio. Sí. Eh, yo pienso que ahorita las redes sociales. Okay. Creo que esa es una de las herramientas que debemos de tomar más en cuenta. Obviamente el catálogo... Eh, es era la herramienta más uh, importante que teníamos uh, digamos que de unos meses para atrás pero como todas ustedes saben eh, estamos viviendo otro milenio, otro tiempo entonces creo que eh, la herramienta más importante a la que nos debemos de apegar es eso las redes sociales, uh, nuestra tienda en línea y eh, sobre todo por los incentivos que tenemos entonces pienso pienso que esa es una de las herramientas que más debemos de utilizar y que más importancia debemos de darle ahorita en estos tiempos claro que sí la, las redes las redes sociales son importantes nada ahí pero también van apoyadas al trabajo tradicional que ya sabemos hacer eh, muy ah, bien, claro entonces, claro yo creo que la combinación de las dos sería este eh, fundamental para llegar a tener éxito. Maraí, algún consejo que le puedas dar a una aspirante a formar parte de esta compañía, a alguien que todavía no se decide, ¿qué le pudieras tú decir? Um, bueno, el, una de las cosas más importantes, porque eso es lo que a mí me funcionó y lo que a mí me ha beneficiado muchísimo es el uh, que tú puedes tener el tiempo uh, necesario para poder atender a tus hijos para no descuidarlos. Ustedes saben que en este tiempo uh, los niños se desvían mucho precisamente con las redes sociales, con el teléfono y todo eso. Y creo que uh, nuestra compañía, el llevar un negocio uh, por tu cuenta, te permite... a uh, Tener más tiempo para tus hijos, tener más tiempo para tu familia. Entonces, para mí es una de las cosas uh, mejores que una persona puede iniciar su negocio con Avon es el tiempo que puedes tener, trabajar, el tiempo que tú quieras, dedicarle el tiempo que tú quieras. Obviamente, entre más tiempo le dedicas, mucho más. Pero lo bonito es que tú puedes traer a tus hijos contigo, porque yo traigo a mis niñas, las traigo a para ir a regalar catálogos, para ir a entregar órdenes, para irnos al Red Fest que ya se acerca. Así que ellas siempre andan conmigo y esa es una de las cosas que yo disfruto de poder traerlas, traerlas conmigo en las capacitaciones, en las reuniones, a donde quiera que yo vaya, ellas van conmigo. Entonces no cambiaría eh, eh, otro trabajo, la verdad, uh, por este que estoy haciendo. Ya ven, chicas, así que es una manera este, divertida y al mismo tiempo laboral, la experiencia que se va acumulando, el llevar a los hijos a donde quiera que andemos. Yo soy testigo de que Madaí siempre la, la acompaña a sus hijas a todo repés y, y eso sirve porque está anda tranquila haciendo sus eventos sin descuidar lo que es el área familiar. Este, Madaí eh, sí... Si, en el pasado hemos cometido errores de, de cuidar demasiado a una representante, de ayudarle demasiado a una representante. Bueno, realmente eh, hemos hecho cosas que no deberíamos. Ahora, cuando retomas nuevamente este negocio, sabemos que no vamos a repetir lo que ya hicimos, pero ¿qué mejorarías tú? Ok. Uh, por experiencia propia, eh, no... Uh, no empujaría a alguien a hacer el negocio, por ejemplo, en este caso vender o en este caso hacer liderazgo, eh, porque a veces vemos talento en, en muchas representantes y entonces nosotros decimos, esta es la buena y, y, y, y hacemos todo para ayudarla, para hacerla crecer y estamos con ella y vamos con ella y andamos con ella. Y cuando las, que ya las vemos preparadas y las soltamos, nos damos cuenta que el, los talentos los tienen, pero eh, desafortunadamente tienes que querer tú hacer el negocio para que ese negocio eh, sea próspero y para que ese negocio se mantenga. Entonces, no, ahora sí que, eh, sí ayudar, pero no hacer el trabajo de las representantes, porque... Es algo que no funciona, no funciona y no funciona. Así es. Bueno, realmente este todas tenemos, este eh, desde que somos bebés, desde que vamos creciendo, traemos el gran potencial de ser una emprendedora. Tú eres una mujer emprendedora porque lo dejaste, lo retomaste y si lo estás mejorando. ¿Cuál va a ser tu meta de ahora en adelante, ahí Porque ya lograste materialmente muchas cosas. Ahorita estás en, en adaptándote a las edades de nuestros hijos que ya son adolescentes, pero ¿cuál es tu siguiente meta que vas a, a querer lograr con ellos o con tu familia o cuál es la siguiente meta que quieras compartir? Ok, um, la siguiente meta es, um, ustedes saben que con el nuevo plan de compensación de igual manera vinieron cambios, entonces... Um, eh, estaba en el nivel uh, de líder oro, por los cambios de igual manera, eh, me bajé a nivel uh, de líder bronce, entonces la siguiente meta con mi carrera es retomar uh, nuevamente eh, el nivel de líder oro y eh, con la familia, pues, a prepararnos ya para el ahorro para la universidad de este par de niñas que ya están, uh, se van a high school las, do las dos, porque una estaba en miro school, entonces, es eso. Uh, esas son las dos metas uh, grandes que tengo y vamos, estamos trabajando para eso. <risa> a, nivel nacional, uh, a nivel nacional, tú eres una gran reclutadora, una líder. Eh, no me cabe duda de que vas a lograr esa meta este, a corto plazo. Y también este, sabemos de que vamos para RPES. Y tenemos muchísimas buenas noticias que vamos a traer. Yo no dudo que llegues más adelante de lo que tú te propones. Así que para mí ha sido un gran placer que hayas compartido con nosotros 30 minutos que valen oro. Porque se trata de eh, motivar a la, a, la, a la representante de que si dejó el negocio, se puede continuar y se puede mejorar. Maraísa. Muchachas, uh no hay nada mejor que una compañía que te reconozca, no hay nada mejor que una compañía que te premie, uh, yo he ganado reconocimientos, he ganado viajes, eh, los viajes me los he ganado año con año consecutivamente, he ganado uh, computadora, he ganado diferentes cosas, entonces no nada más es el dinero, no nada más uh, es uh, todo lo que les he mencionado, el disfrutar, pero aparte también tiene compensaciones extras. Esos in incentivos están exquisitos. Entonces yo siempre le digo a mis representantes, eh, Abón nos pone el pastel en la mesa, pero nosotros uh, de nosotros depende si pasamos y solamente vemos el pastel, si pasamos y nos llevamos una rebanada, o si pasamos y nos llevamos el pastel completo, ¿sí? Aquí no hay a. Uh... Hay niveles, pero no una sola persona puede llegar a ese nivel. Todas podemos llegar al último nivel. Tenemos las, los mismos medios, tenemos las mismas oportunidades. De, pueden haber 100 eh, Platinium, pueden haber a, 200 o 500 ejecutivas. Entonces, no nada más es una Senior, una, una Platinum, no nada más una ejecutiva. Entonces, todas tenemos los mismos... A, todos tenemos las mismas, ah, ahora sí que, ah, oportunidad. oportunidades para poder llegar hasta el último nivel y ganar todo lo que Abón nos ponga al frente. Así es, yo en lo personal tengo que cuidarme porque Madrid es una gran competencia a nivel nacional, así que a mí me, me toca apurarme a trabajar, lo mismo ustedes, porque si ella llega al estado donde ustedes viven, arrasa con todo, así que mucho cuidado con esta chica. Ay, ay, ay. No, ya quisiera yo. Pero sí, chicas. Así que muchísimas gracias por conectarse y gracias, Ana. Gracias, Ana, por este uh, momento que das para todas, por la oportunidad que les estás dando a todas de poder uh, estar en este programa contigo y te felicito. Eh, ya sabes que te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y te voy a dar todos esos abrazos. Uh, primero Dios, la primera semana en New Orleans. Nos vemos allá, chicas. Muchas gracias a todas por conectarse. Felicidades a todas. Que tengan éxito este fin de semana reclutando y la otra semana también. Y nos vemos en Red Muchas gracias.